Durante cinco días el puerto de Arica, Chile ha parado sus funciones para agilizar el sistema de operaciones. Esta situación afecta al sector de transporte internacional, ya que son 2000 camiones que se encuentran varados y se registran pérdidas económicas. Entonces estamos eh, tropezando con principalmente la sobreestadía de los contenedores que vienen en calidad de préstamo. Eh, ayer hemos recibido algunas facturas de 2.500 dólares aproximadamente por camión, por contenedor. Esta, este monto de dinero indudablemente puede ser más o menos de acuerdo a la, al tiempo de perjuicio que están teniendo los transportistas. Entonces eh, son 2.000 en La Rica y aproximadamente tenemos 1.000 camiones que están en tránsito que no están viajando por esta situación en el que no es nada, nada seguro poder descargar, hacer la operativa que tenemos en Puerto Rico. Otro sector afectado por esta situación son los empresarios exportadores, ya que el retraso del comercio internacional desprestigia a la empresa y además registran grandes pérdidas económicas. Fíjese, por ejemplo, que el retraso por día de un pequeño buque, que son los, los Handymax, eh, que apenas cargan 30.000 toneladas, eh, valen alrededor de 30.000 dólares diarios. Si usted ve ya un, un, un, un Handymax... Este, ya las multas por día de retraso son 50 mil dólares y así continúan. Entonces cuando uno establece un periodo de entrega, una ventana de entrega, y los plazos se este, alteran por diferentes razones, o por trámites burocráticos, o por algún tipo de imposibilidad que la carga llegue a tiempo, eso no solamente significa desprestigio, significa una fuerte erogación de dinero que a veces es mayor que es la posibilidad inicial de las ganancias que uno estima pudieran haberse dado. A mí me ha sorprendido la suspensión y me he pedido al nuevo canciller que pueda aclarar con un documento, porque llegó un documento con, con falsedades para suspender la reunión de estos días. De esta manera, el presidente Evo Morales se refirió a que la administración del presidente de Chile, Sebastián Piñera, suspendiera de forma unilateral la reunión del Comité de Frontera e Integración que estaba programado para este 5 y 6 de septiembre en La Paz, con el argumento de que no hay condiciones para el encuentro tras la presentación boliviana de la contrademanda para hacer respetar los derechos bolivianos sobre el Silala. Chile lamentablemente tiene una política de admiración, Erróneos preparados antes no solamente nuestra gestión. ¿Por qué hay tantos compromisos? ¿Por qué ha habido tantas ofertas? Además de esas resoluciones de la OEA, para que Bolivia tenga un corredor al suelo pacífico, pacífico con soberanía.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 Cancillería, cancillería, hay alguna propuesta de un corredor sin soberanía, con autonomía. Yo decía que sea una propuesta oficial de Chile y para, que ven, para eso que venga el canciller de Chile a proponernos y esa es la base de la negociación. Y ya no vino el canciller de Chile.